Toma guarda. No me deje descansar. ¿Sabes cómo estoy yo a esta hora? ¡Ay! Son las tres. Yo ni sabía qué hora era. Las tres, por eso que me siento así. Estoy tembleque. Ese perrito. ¿Cómo grita? Voy a ver cómo están estos adentro. Sí, está bien. Bien.